Bienvenido a Glitchfow News, tu dosis de noticias al mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de este fin de semana. Nintendo se prepara para el 25 aniversario de Pokémon y da noticias sobre el nuevo Pokémon Snap. Revelan tamaño de la instalación de Super Mario 3D World y Bowser's Fury y al parecer Nintendo le metió Winrar a esos archivos. Y la serie de The Last of Us tiene un nuevo director. No olvides que puedes saltar a cualquiera de estas noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras noticias. Esto es Glitch Pop News y comenzamos. Nintendo se prepara para el próximo 25 aniversario de Pokémon y aunque los planes de toda la celebración aún son un misterio, Nintendo decidió darnos un vistazo al mundo de su nuevo juego Pokémon Snap para el Nintendo Switch. Este juego fue anunciado el año pasado y hasta el momento Nintendo no había dado mucha información al respecto. Hasta ahora. Este fin de semana nos mostraron un nuevo trailer en el cual además de muchos nuevos Pokémon, al fin podemos ver la fecha de lanzamiento de este título, y no queda nada lejos, con una fecha de lanzamiento esperada para el próximo 30 de abril. El gameplay se ve muy similar al icónico juego de Nintendo 64, montados en nuestro carrito, tomando fotos y descubriendo maravillosos Pokémon a nuestro paso, interactuando con ellos al arrojarles alimento para que reaccionen a nosotros y nos muestren un lado único de su vida salvaje. Como siempre, al final de cada nivel, el profesor juzgará nuestras fotografías para otorgarnos una puntuación, que dependerá de qué tantos Pokémon hayamos fotografiado y la calidad de esas fotografías y su composición. Una característica nueva que pudimos ver en el trailer es el llamado Illumina Phenomenon, que hará que por alguna extraña razón los Pokémon brillen. Hasta el momento no se sabe si esta será la única nueva característica o si podremos ver más cosas, pero de una cosa sí estamos seguros, es un nuevo juego y se ve completamente hermoso. ¡Es hermoso! Así que con este año celebrando el 25 aniversario de Pokémon, Nintendo comienza con el pie derecho al mostrar este nuevo título. Ahora queda esperar qué más tiene para ofrecernos Pokémon Snap y esperar más noticias sobre Pokémon por parte de Nintendo. ¿Tú recuerdas Pokémon Snap en el Nintendo 64 o estás muy chavo para eso? La semana pasada Nintendo reveló al mundo más información sobre la expansión llamada Bowser's Fury, que vendrá incluida en el port de Super Mario 3D World para el Nintendo Switch. Ahora, pocos días más tarde nos da más información y además de revelar que tanto Super Mario 3D World como Bowser Fury incluirán modos y características en línea, parece que todo esto vendrá incluido en un paquete súper pequeño de instalación, alcanzando apenas los 2.9 GB, lo cual es una buena noticia si eres de esas personas que cuentan con muy poco espacio en sus consolas. Aunque notablemente el tamaño de la instalación es mayor que su versión de Wii U, es considerablemente pequeño en comparación con otros títulos de Nintendo Switch. Te vuelves pequeño, más pequeño, pequeñito. Incluso el port de Super Mario 3D All-Stars mide más de 5 GB. En este nuevo port, la adición más notable obviamente es Bowser's Fury, que a diferencia del juego base de Super Mario 3D World, este juego será una especie de mundo abierto llamada Lake Lapcat, en el cual con ayuda de Bowser Jr. buscaremos campanas para así poder convertirnos en Gigacat. Además del modo en línea en ambos juegos, se agregará un modo fotografía y otras mejoras, como incremento en la velocidad del juego y la compatibilidad de nuevos amigos. Recuerda que este juego estará disponible el próximo 12 de febrero, y justo en el lanzamiento de este título, Nintendo también lanzará al mercado una nueva consola con temática de Mario, además de dos nuevos amigos, Cat Mario y Cat Peach. ¿Y tú, ya tienes la preventa hecha y lista para el día de lanzamiento? Luego de que el año pasado se diera luz verde la creación de esta adaptación del famoso juego de The Last of Us, este fin de semana HBO hizo oficial que tiene un nuevo director, y así es como el nominado al Oscar, Kantemir Balagov, seré responsable de dirigir esta adaptación. Balagov es conocido por haber dirigido un par de dramas, entre ellos Bimple y Closeness. Es muy probable que la decisión de HBO esté basada en la fama de este director de crear contenido un poco sombrío, y con esto HBO asegure que el producto final de The Last of Us vaya más acorde con lo que el juego nos ha contado. Antes de esta decisión se había reportado que el director de esta adaptación podría ser el director de la serie de Chernobyl, pero por problemas en su agenda el director tuvo que rechazar esta oferta. Como lo comentamos, la serie de The Last of Us fue anunciada el pasado noviembre, y lo mejor de todo es que el escritor del juego estará trabajando mano a mano con su nuevo director. También se anunció el pasado diciembre que Sony se encuentra trabajando en 7 series y 3 películas basadas en contenido de Playstation. Dejando claro que The Last of Us y la nueva película de Uncharted cuentan dentro de estas. La serie de The Last of Us no cuenta con una fecha de lanzamiento, pero muy probablemente tendremos que esperar hasta el próximo año 2022 para verlas en nuestros televisores. Y a ti, ¿Qué te gustaría ver en esta nueva serie de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.